Escribo lo que he hecho por la mañana Escribo lo que he hecho por la tarde Y escribo lo que he hecho por la noche Por último, pulso el botón Enviar y con eso volveré a la pantalla de inicio